Hola, estoy buscando la oficina de 115. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando acá? Y me quiero hacer un trámite y irme. Bueno, qué lindo, qué enfocado que estás. ¿Cómo dormiste ayer? ¿Querés comer algo? Mira, tengo estas medialunas acá. Las matiqui las dejé porque a mí las dulces no me gustan. Son buenos, son de ayer, ¿eh? ¿Querés? No, estoy bien. Si tenés una gana, mirá el hombre que tenés, dale dale come. No, en serio, estoy bien. Estoy buscando la oficina que me va a rechazar. ¿Vos me rechazan a mí la media dulce que te ah, Sí, ando buscando. Yo no tengo ninguna serpiente en el cajón, ¿sabes? Bueno, y esas ratas... Es de otra cosa. No conectes. ¿Eh? Musarela. ¿Vos crees en Dios? Más. Estará acá ahora con nosotros. Eh... ¿Capaz? Bueno. Escucha. ¿Cómo? ¡Cuch! te dije, terminar mi ensalada, vaya. Cuch. ¿Es tuyo? ¿Qué? ¿El bebé es tuyo? Eh. eh. ¿No? ¿No creo uno? Yo te lo. No, estoy. estoy bien. Está bueno, está bueno, es un divertido. ¿Alguien sabe dónde está la oficina 115? Si, sí, el acete va a andar pasillo a segunda puerta a la derecha. ¿En serio? Nada, no entendí. Pero viene que estoy viendo. Mira lo que es esto. Mira lo que es esta cosita. ¿Eh? Me la voy a comprar mañana a 12 cuotas.